Cielo Ciudadano. Promover buenos hábitos en la ciudadanía es el objetivo de estudiantes de varias ciudades del Ecuador. Dos nuevos centros de atención fueron inaugurados en beneficio de los pobladores de Bahía de Caracas y Milagro. Moderno complejo judicial se inauguró en la provincia del Guayas. Y en lo internacional, incertidumbre en el G20 por nueva administración en Estados Unidos.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 suspender las actividades y reanudarlas el día martes 21 de febrero de 2017, para lo cual deben implementar las acciones necesarias para recuperar dicho día. Y con esta información hacemos la primera pausa de la mañana. Regresamos en un momento y le contaremos sobre los nuevos establecimientos educativos que inauguró el presidente Rafael Correa. Continuamos con más información. Dos nuevos centros de atención ciudadana fueron entregados a la ciudadanía por el gobierno nacional. Estas obras son en beneficio de los pobladores de Bahía de Caracas y de Milagro. Alrededor de 20 instituciones públicas funcionarán en el Centro de Atención Ciudadana de Milagro y seis en el de Bahía de Caracas. Obras que fueron entregadas por el presidente de la República, Rafael Correa.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 Ahora le invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Fiscales generales de 11 países abordan en Brasilia el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht. Fueron convocados por la Fiscalía Brasileña a intercambiar información después de enviar numerosos pedidos para acceder a datos sobre el polémico caso. Además de los latinoamericanos, participaba Portugal, mientras por África Mozambique no asistió. La gigantesca firma orquestó una escala de sobornos a funcionarios públicos en naciones de tres continentes a cambio de adjudicaciones de obras y de medidas parlamentarias. La justicia brasileña aún no ha desclasificado las confesiones de 77 ex ejecutivos de la empresa, las cuales se consideran una bomba de tiempo para Brasil y buena parte de la región. El G20 reúne el jueves a los diplomáticos de las principales potencias del mundo en Bonn, al noroeste de Alemania.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 Las fuertes lluvias se ceban con los más débiles en la franja de Gaza. Varios refugiados del campo de Yabalia han tenido que ser evacuados después de que las precipitaciones provocasen importantes inundaciones en la zona, que saturaron el ya de por sí trecho alcantarillado. Ocho familias tuvieron que abandonar sus hogares. Las aguas residuales y las lluvias inundaron nuestras casas. Tratamos de sacar el agua con cubos, pero fue en vano. Mi hijo se cayó al agua y tuve que sacarlo. Yo también me empapé, aunque mis ropas ya están secas. No sabemos qué hacer. Llevamos ya 20 años sufriendo en esta zona. El resto de la franja, especialmente el norte, también se ha visto afectado. La mala situación de las infraestructuras, en algunos casos ruinosas, fruto de la pobreza en la zona y los enfrentamientos con Israel, ha provocado que las lluvias causen más daños de lo esperado. En este lugar de California, cada taza de café viene con una lección de vida. Todos los trabajadores de la cafetería 1951 son refugiados de países como Siria, Bután,